Continuando con el módulo de inversores, vamos a hablar de modulación por ancho de pulso, (PWM). El objetivo de esta modulación es tratar de emular una trayectoria de forma circular en el plano complejo cuando analizamos el inversor desde el punto de vista de los vectores espaciales. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del departamento de conversión y transporte de energía. Comencemos. La modulación por ancho de pulso o PWM, Pulse-Wise Modulation en inglés, proporciona un método para disminuir el factor de distorsión armónica, THD, de la corriente suministrada por el inversor a la carga. La salida de un inversor con PWM, con filtrado, cumple las regulaciones de distorsión armónica total más fácilmente que un inversor con salida mediante onda cuadrada. Ya vimos que la onda cuadrada describe en el plano complejo un lugar geométrico de forma hexagonal. Mientras que un, una salida sinusoidal describe un lugar geométrico circular. Entonces, la, si la salida con PWM posee un alto contenido armónico. Estas frecuencias son elevadas, es decir, el contenido armónico producido es de alta frecuencia, lo cual facilita su filtrado y su atenuación por parte de la carga. La modulación PWM controla la amplitud de la tensión de salida, utilizando diferentes formas de onda, tanto de moduladora como de referencia. Dos ventajas de esta modulación son las que tenemos en la práctica la reducción del requerimiento de filtrado es decir, con un filtro de menor capacidad podemos obtener la eliminación del contenido armónico de alta frecuencia y un control de la amplitud de la salida entre las desventajas podemos citar un incremento de pérdida en los dispositivos interruptores debido al mayor número de conmutaciones que realiza una mayor complejidad en el circuito de control y un requerimiento mayor de aislamiento por parte de la carga, debido a que estoy conmutando en muy poco tiempo formas de onda cuadrada, es decir, estoy switchando de la tensión de la barra a cero o a menos la tensión de la barra en el orden de los microsegundos, esto trae una exigencia sobre el aislamiento que lo puede deteriorar si no consideramos este fenómeno al momento de especificarlo. La modulación por ancho de pulso puede ser realizada de dos formas. La primera es la bipolar, donde solamente se utilizan los estados BDC y menos BDC. Esta es la más exigente desde el punto de vista de aislamiento, puesto que comuta desde la tensión pico a la menos pico. Es decir, sobre la carga vamos a tener aplicado dos veces la tensión de la barra de corriente continua. El otro esquema es el unipolar, cuando el inversor utiliza tres estados, más BDC, menos BDC y cero. Este caso es menos exigente puesto que la conmutación o, ex, o la exigencia sobre el aislamiento es únicamente entre la tensión de la barra y cero tensión o menos la tensión de la barra y cero tensión. Entonces vamos a ver cómo son los dos esquemas de modulación. En la lámina tenemos la modulación unipolar, es decir, van a utilizar tres estados. En toda modulación vamos a identificar dos cosas. En morado, una onda portadora generalmente tiende a ser triangular. Fíjense que esta onda triangular está convolucionada con una onda cuadrada de la misma frecuencia que la referencia en azul. La referencia va a ser la onda sinusoidal que yo quiero producir. La morada es la onda portadora. Entonces vamos a realizar un disparo siempre y cuando la onda morada esté por debajo del azul. Es decir, la ref hay disparo cuando la referencia es mayor que la portadora. Por eso vemos que en el primer instante, como la morada supera al azul no tenemos disparo. En el instante en donde el azul supera la morada, tenemos disparo. Y así sucesivamente, entre positivo y cero para el semiciclo positivo, y entre negativo y cero para el semiciclo negativo. Esta es la forma de onda que vamos a suministrar a los gays de disparo de los, los transistores, o IGBT para realizar la modulación. En cambio, la modulación bipolar nada más utiliza el estado positivo y negativo. Fíjense que la onda portadora sigue siendo triangular, no está convolucionada, es decir, no se ve la forma de onda de referencia. La referencia sigue siendo una onda sinusoidal. Y el disparo se produce de la misma forma. Si la referencia es mayor que la portadora, hay disparo. Si estoy por encima, disparo por encima. Si la referencia está por debajo de la portadora, disparo con tensión negativa. Y así sucesivamente se va produciendo la orden de disparo. Referencia mayor que portadora, disparo positivo. Portadora mayor que referencia, disparo negativo. En el semiciclo negativo funciona de igual manera. Referencia por encima de portadora, disparo positivo. Estamos en el semiciclo negativo. Portadora. Menor que referencia, disparo negativo. Podemos ver entre estas dos modulaciones que para la anterior, y vamos a regresar la lámina un momento, se ve claro la frecuencia de referencia de la onda fundamental, puesto que la portadora está convolucionada con una onda cuadrada de la misma frecuencia que la referencia. Mientras que... En la modulación bipolar no es fácilmente identificable la frecuencia de la fundamental, puesto que no hay una convolución entre la onda portadora y una cuadrada de, de frecuencia igual a la fundamental. Dos factores se definen para la modulación PWM. El primero de ellos es el índice de modulación de frecuencia, que es el cociente entre la frecuencia de la portadora y la onda de referencia. La señal de salida PWM posee la misma frecuencia la fundamental de la onda de referencia y presenta un contenido armónico alrededor de los múltiplos de el índice de modulación de frecuencia más o menos 1 la escogencia de índices de modulación elevados facilita el filtrado de la onda de salida pero incrementa notoriamente los niveles de pérdidas los componentes semiconductores debido al proceso de conmutación el índice de modulación de amplitud es el otro índice que vamos a utilizar y se obtiene como el cociente entre la tensión pico de referencia y la pico de la portadora. Si MA es menor o igual que 1, la amplitud de la componente fundamental de la salida del PWM es linealmente proporcional a MA, es decir, como lo vemos en la expresión de la lámina, la tensión de referencia a la fundamental es raíz de 2 MA por BDC. De esta forma se puede controlar la amplitud de la componente de frecuencia fundamental de salida al variar MA. Si MA es mayor que 1, la amplitud de la fundamental de salida se incrementa pero no de forma lineal. En esta lámina vemos el contenido armónico para MF a 12 y ma igual a 0,5 podemos ver la diferencia de la amplitud recuerden que esto está en por unidad del valor efectivo por eso tenemos que el contenido armónico de la modulación bipolar podemos ver que para el índice de modulación de frecuencia es mayor que el de la unipolar y que el valor está cercano a 0.5 Si lo hacemos en función de la fundamental Vamos a tener que ambos casos coinciden con una fundamental del orden de 0.5 Con esto terminamos este tema En este tema hablamos de los dos tipos de modulación PWM que existen La unipolar cuando utilizo tres estados Y la bipolar cuando utilizo dos estados del índice de modulación de frecuencia, que me permite saber el contenido armónico, puesto que va a aparecer la fundamental. Y múltiplos del índice de modulación de frecuencia, que no es más que el cociente entre la frecuencia de la portadora y la frecuencia de la fundamental. Hablamos del índice de modulación de amplitud, que es el cociente entre la amplitud de la referencia y la amplitud de la portadora. Si MA es menor o igual que 1... La fundamental es proporcional, linealmente proporcional, a MA. Gracias por su atención y los invito a continuar viendo las distintas técnicas de modulación que se pueden implementar en los inversores.